A veces el desinterés y la falta de amor te pueden hacer perder a la persona correcta. Valora a esa persona que tienes en tu vida. Vuelvan a compartir esas largas caminatas juntos tomados de la mano sin que el teléfono interrumpa. Vuelvanse a invitarse a cenar otra vez así como cuando recién empezó la relación. Vuelvan a confiar el uno en el otro. Vuelvan a soñar otra vez Valora siempre los buenos detalles y las cosas buenas que hace esa persona por ti Porque al final, en un abrir y cerrar de ojos Puedes perderlo todo Y si a pesar de haber luchado tanto por la relación Aún sigues pensando que esa persona no debe estar en tu vida, no debe estar a tu lado Despídete siendo un bonito recuerdo Y no la peor experiencia